Entre amar y soñar, yo prefiero vivir. Entre correr y vencer, yo prefiero vivir. Amar, qué cosa tan importante es amar. Soñar, qué locura no se tiene al soñar. Besar, como queman los besos que me das. Vivir. ¡Qué bonita que es la vida aún sin ti! Correr, ¿para qué tanto correr si llegarás? Vencer, ¿para qué quieres vencer a alguien? Llorar, ¿para qué si no te quedan lágrimas? Vivir, ¡qué bonita que es la vida sin ti! Amar y soñar, yo prefiero vivir, entre correr y vencer, yo prefiero vivir, gozar, que la vida es solo gozo, no es verdad, hablar, para comprender a alguien es normal, saltar, cuando encuentres un obstáculo lo harás. Vivir, qué bonita que es la vida aún sin ti. Callar, si tus palabras son nada es lo mejor. Mirar, si tú miraras con cariño no te prives. Huir, si el peligro te da miedo corre ya. Vivir, qué bonita que es la vida. Yo prefiero vivir